La senadora del MAS por Chuquisaca cumple tres días de huelga de, en protesta por la interrupción del tratamiento del proyecto de ley de garantías constitucionales. Mi persona ha tomado la decisión de ponerse en huelga de hambre debido a que el tratamiento de la ley para garantizar los derechos humanos ...humanos y constitucionales de los bolivianos... ...se ha detenido, se ha postergado. La senadora del MAS por Chuquisaca, María Oporto... ...con hoy cumple tres días de huelga de hambre... ...en las instalaciones del Senado... ...exigiendo se retome el tratamiento... ...del proyecto de ley extraordinario... ...para reafirmar el ejercicio de los derechos... ...y garantías del pueblo... ...que fue suspendido a la espera... ...de que las organizaciones sociales y el gobierno... ...terminen de consensuar la norma. En primer lugar... Con esta ley se va a derogar el decreto supremo 4078 que es ¿no? de impunidad para las Fuerzas Armadas y la policía. Nosotros queremos derogarla porque no es posible que la policía y las Fuerzas Armadas maten a los bolivianos y no sean procesados penalmente. ¿no? Por otra parte también esta ley es para garantizar la libertad de expresión de los bolivianos, para garantizar la libertad de prensa, para garantizar los derechos de un debido proceso, porque las personas no pueden ser procesadas, no pueden ser juzgadas sin un proceso debido, no pueden ser arrestadas sin pruebas. ...lo que actualmente estamos viendo. La senadora explicó que el proyecto de ley no establece impunidad... ...ni dar inmunidad a ex autoridades del Estado. De que han dicho de que esta ley es para la inmunidad, impunidad... ...de autoridades como Álvaro García Linera y Evo Morales... ...y en realidad es totalmente falso. Los, las autoridades electas democráticamente... Gozan de inviolabilidad, no de inmunidad. Antes era así en las anteriores leyes, pero desde la nueva constitución política del Estado solo gozan de inviolabilidad. ¿Qué significa la inviolabilidad? Es de que las autoridades electas no pueden ser procesadas por el ejercicio de sus funciones, pero sí pueden ser procesadas eh, si cometen un delito penal, ¿no? cualquier delito, violación, asesinato y todo. La senadora Oporto señaló que continuará en huelga de hasta la aprobación del proyecto de ley extraordinaria para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo.